las bodegas móviles, para mitigar eh, el efecto del alza de los precios de la canasta básica y productos de primera necesidad. A propósito de ese tema que estuvimos tratando y que durante toda la, la semana pues, hemos estado mencionando, en el día de ayer, el viceministro de Planificación e Inversión Pública, Pavel Isa Contreras, eh, dio unas declaraciones sobre el tema del alza de los precios y, y creo que fueron muy atinadas porque... En verdad no depende de, de, en sí de, de, de nosotros el alza de los precios y él decía que el gobierno tiene muy poco margen para eh, mitigar los efectos del alza de los precios y de la inflación debido a que es que los productos han aumentado en vista de que la materia prima ha aumentado a nivel internacional, lo que forza a que los productos de República Dominicana elaborados con materia prima extranjera pues se vean eh, eh, eh, obligados a tener un alza me explico, por ejemplo la cebolla, el ajo y demás sube, ¿por qué? porque los agroquímicos que vienen de fuera pues subieron en el mercado internacional y, igual, eh, igual por el precio del cambio, de la, la tasa cambiaria el dólar, etc. entonces todo esto afecta directamente a lo que es nuestra, nuestra economía él explica que que el país eh, no tendría mucha mucha maniobra para poder bajar los precios debido a eso mismo, a que los precios de la mayoría dependen eh, de fuera. Aunque hay cosas que sí, quizás el gobierno pudiera hacer, eh, como algún tipo de, de exenciones impositivas, subsidios y demás, pero todos sabemos también que a la larga eso afecta a nuestra economía porque los subsidios también los pagamos nosotros en impuestos y servicios y... Por, en consecuencia también se vuelven insostenibles, como es el caso de los combustibles, que, que, el, vice, que el ministro de Industria y Comercio, Hito Bisonó, pues explica que han tenido que asumir en las últimas semanas más de 300 millones de pesos para que los combustibles no suban. Entonces todo eso se convierte a la larga en, en más deuda pública para el gobierno, porque no es que el gobierno lo paga con su dinero ni con lo que hay, no, es endeudándonos para poder cubrirlo. Entonces, al final, todo eso nos va enredando y nos va enredando más. Eh, hay un estudio que se hizo también en el día de ayer a propósito de todo eso, que lo hizo el periódico digital N Digital Multimedia, que pertenece a la periodista Nuria Piera, que en el estudio eh, se determinó que en promedio una familia de clase media gasta unos 145 mil pesos mensuales eh, en República Dominicana, entre renta, colegios, o sea, llámese educación de los hijos, eh, comida, préstamos, etc. Y todo esto se debe a que los productos de primera necesidad han aumentado alrededor de un 30%. La, la, los, las tasas financieras bancarias han, han, han aumentado. De igual forma, los colegios quitaron la reinscripción, pero han aumentado entonces las, las cuotas mensuales. Entonces, imagínese usted, Víctor, con tres hijos. Dos en el colegio, uno en la universidad. Poco. Barato me lo encuentro. Es eh, eh, 145 mil, ¿verdad, Víctor? Así Barato es. me lo encuentro. Mira, en ese mismo orden, manuel yo soy de lo que digo que muchas veces, bueno, eh, ¿sabes que este es un país donde el pasatiempo favorito es el béisbol? Y como es el otro tiempo favorito, aquí todo el mundo sabe de política y sabe de pelota. Y cuando estamos viendo un juego de béisbol, cuando hay 5.000, mil fanáticos presenciando un juego de pelota, estamos diciendo que así ahí en las en la gradas, en en, dentro de los de lo fanáticos, hay esa misma cantidad de dirigentes. Una cosa es usted estar en las gradas y otra cosa es estar en el terreno. En el de terreno, sí. Hoy eh, vimos nosotros, perdón, el día de ayer, unas declaraciones eh, mientras estaba juramentando una serie de, de dirigentes ¿verdad? en su partido, eh, las recomendaciones que hace el doctor Leonel Fernández Reina, ex presidente de la República y presidente del Partido Fuerza del Pueblo, donde le sugiere al gobierno aumentar los salarios a los empleados públicos y retornar, volver otra vez con los programas que se implementaron eh, con motivo de la, en medio de la pandemia, como fase 1 o fase 2, en fin, todo ese tipo de, de, de programas que venían a, a ayudar, ¿verdad?, auxiliar eh, los sectores más empobrecidos de la República Dominicana, que, que estuvo de manera, fue excelente. Ahora, el presidente de la República, el doctor Leonel Fernández, le sugiere al gobierno que aumente los salarios al sector eh, público y regrese, vuelve otra vez, o continúe más bien con los programas fase 1, fase 2 y otras acciones. Lo que a mí me sorprende es que no está mal que el doctor Fernández sugiera eso al, al gobierno de turno. Lo que estoy sorprendido es esa sensibilidad del doctor Fernández haciendo esa sugerencia cuando duró eh, cuánto dos o tres periodos en el gobierno y nunca exhibió tal vez esa sensibilidad. Hoy qué bueno es hacer eh, sugerencia, ¿verdad? Cuando se está en la grada, pero cuando se está al frente del equipo, pues cuán, qué, ¿cuán difícil eh, era tomar ese tipo de decisiones. Y cuando digo que la sugerencia que hacen no está 100%, ¿verdad?, desde mi punto de vista, eh, fuera desenfocada, sino porque eh, sus declaraciones tienen ese matiz político. Hoy hacemos esa sugerencia porque él sabe que la mayoría, eh, una gran cantidad, de los trabajadores, de los empleados públicos, sea o no del partido en el gobierno, pues va a apoyar y se va a identificar con esa propuesta que él hace, porque cuál empleado no le gustaría que le sea aumentado, que sea reajustado el salario que percibe de manera mensual, y sobre todo en esta situación, que no solamente la está, vivi la está viviendo el país, sino le está viviendo el mundo producto de esta situación de pandemia, que hemos estado viviendo durante el año 2019 y hasta esta parte. Reitero, la sugerencia que hace el doctor Fernández no está del todo mal. El único que tiene es ese matiz político. Y eso mismo asumo, comparo las mismas declaraciones y sugerencias que ha hecho el mismo alcalde de Santiago, verdad, que siempre atina con cosas positivas, pero son vistas desde el punto de vista político. Entonces... Eh, es lamentable que en nuestro país ese tipo de cosas, tú tengas que verla de manera obligatoria, eh, eh, como queriéndole sacar beneficio, ventaja política a esas observaciones y a esas opiniones que son emitidas. Yo entiendo que cuando sean realmente eh, para beneficio de la colectividad, sin querer sacarle ese, ese beneficio político, realmente van a impactar más. De manera que entiendo que en este momento, señor Presidente, eh, este presidente, General Fernández, creo que no le luce para nada estar haciendo eh, sugerencias como esa. Pues yo tengo entendido, estoy convencido de que no solamente usted, sino el mismo presidente de la República y otros están pendientes de que ciertamente hay que hacer, hay que buscar la estrategia para poder mitigar esta situación que vive el mundo y que de manera eh, muy especial también nosotros como país estamos siendo Impactado. Lo que pasa de Víctor también, que eh, a veces se ve del matiz político por el escenario en el que él lo dice, pero también si nadie lo dice, alguien tiene que decirlo. Y es una realidad y no es un secreto para nadie que si las cosas subieron, hay que subir los sueldos, porque yo no puedo tener el mismo poder adquisitivo que tenía en el 2019 cuando las cosas están un 30% más caras. No es verdad que usted con mil pesos va ahora al supermercado y hace la misma compra que, que hacía con los mil sí, pesos pero hace que, dos años lo que, lo que, te entonces, lo que el, quiere decir el, con eso Manuel es el tema del matiz político es, viene por, por ese mismo, pero usted lo ve que, a Paliza que habla allí de lo mismo y dice eso es político va a ver a Abel Martínez, también es político pero lo, es, lo que, lo que, quiero, es lo que te quiero decir con eso es que también el doctor Fernández vivió esos momentos entonces lo veíamos de otro, de otro punto de vista, entonces también se enrostraba quien podía opinar de manera diferente, no, claro pero, pero cuando digo eso, el tú mundo acaba, entero, usted lo ha dicho, el mundo entero ha vivido la con, pandemia. Eso pues tú acabas de decir que, no te acaba de decir, que de hecho es así porque nadie puede decir lo contrario. Esta salsa, que no solamente se han, se han eh, eh, producido en este país, sino prácticamente en el mundo entero es producto de esta situación. Claro. ¿Tú entiendes? Entonces, si es producto de esta situación, yo, creo, yo entiendo que hay que hacer un poquito más... Eh, ¿Pero qué han hecho los demás países para mitigar? Víctor? Aumentar y los salarios. Casi todos los países han tenido que aumentar un poco los salarios y por eso estoy que usted no oye que en la gran mayoría de países se quejan tanto de la salsa porque porque al aumentar bueno, los salarios aumenta el poder pero, adquisitivo. Pero los otros países Manuel Tejada Díaz están al grito nosotros somos de los que entre comillas podríamos decir que estamos todavía mejor porque está es, mejor usted si, porque yo no lo estoy. Bueno, yo no lo no sé su situación, pero yo no lo bueno, estoy no lo vamos y estoy seguro que la mayoría no lo está porque es que yo con, con la que hacía una compra con lo que pero ni la gasolina Víctor el carro mío se llenaba con tres mil y hay que echarle cuatro mil ahora pero que el mío coge lo mismo. ¿Usted me entiende? Entonces, no, lo no que me que... diga usted a mí que yo ganando el mismo sueldo de hace dos años le voy a echar la misma gasolina al carro cuando yo compré mil le echaba y ya no le he hecho contra Pero tres mil. Que tú me estás diciendo a mí, porque el, el, el mío, eh, la que yo compro la compra al mismo precio que tú la compras, y la misma cantidad, o sea, el, Pero entonces, al mismo precio. El galón. No, no, no diga la, que estamos No, lo que te, quiero no decir que te dicen que la decir es que nosotros... La gasolina que pagamos, por ejemplo, por pues ponerle el ejemplo de la gasolina, porque ya que no están al grito los otros países, nosotros somos el país, el segundo país del mundo que paga la gasolina más cara de... de, de del mundo. Entonces, si somos el segundo país con la gasolina más cara del mundo y el más cara de América Latina, y, y podríamos decir de América completo, pues entonces no me vengan a decir a mí que es un tema tampoco tan mundial. O sea, que no es mundial, lo que está muy bien. Por lo menos no no es, algunas cosas... No, no es todo. Es, no, claro que sí, no Manuel, todo. Manuel, Manuel. La situación que vive el mundo en No ahí esto de reforma en el tema de los combustibles Si no fuera mundial No ahí esto de reforma en el tema de los combustibles De la formulita y de no sé qué cosa Si no fuera mundial no, de, reforma es una, de reforma hay que hablar en este país Porque son muchos los no, señores que, que si, si se quiere bajar los precios hay que hacer una reforma Porque Víctor usted y yo lo sabemos ¿Cuánto usted paga de impuestos por un galón de gasolina? tú sabes tú sabe, ¿Cuánto usted paga de impuestos por un galón sabes de gasolina? Más bien, tú 102 tú sabes. pesos nada más de impuestos pero, Yo lo conozco porque sé tú sabes, En la tablita que da de industria y comercio todo el gobierno pero ¿Tú sabes muy bien lo que pasaría si en este momento se hace una reforma fiscal en este país? No? no, pero no estoy hablando no, no, de reforma no, fiscal, yo no, estoy hablando reforma, por lo menos del de tema de los combustibles. De reforma, de reforma. El, el tema de, de, de, reforma, de los combustibles. ¿tú? Te estoy poniendo el ejemplo de los temas de los combustibles, Va. que es ilógico que usted pague 102 si pesos nada más de combustible y de eso casi la mitad nada más se vayan para un fondo que es de caja chica de gobierno que todo el mundo lo sabe y que no lo han podido quitar, porque nadie aquí sabe lo que pasa con los impuestos que usted paga de combustible. O usted Va, lo sabe. Vamos, usted nada más sabe que lo paga. Vamos a una pausa y a regreso. Pues seguimos aquí con los comentarios. Aquí en contacto hoy, que es miércoles, el ombligo de la semana, ¿verdad? 23 de junio del año 2021. A la pausa, ya regresamos.